Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en, en lo que es la última actividad de nuestra sexta jornada de Literatura General y Comparada, jornadas que este año estuvieron dedicadas como un homenaje a Luis Weissman y a Nelly Donoso. Y en esta oportunidad, como conferencia de cierre, tenemos como invitado a Lucas Margarit un privilegio y una alegría poder tenerlo de esta manera, virtual. Como comentábamos, son, son las gratificaciones que, eh, por el contrario, ha traído la, la pandemia. Y para quienes no lo conocen, sé que, que hay muchos que ya, y muchas que ya lo han leído, a propósito de algunos cursos también, eh, quiero presentar a Lucas él es académico, es traductor, es poeta, es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Buenos Aires. Es el titular de la Cátedra de Literatura Inglesa en la misma universidad. Es director de la maestría en literatura en lenguas extranjeras y literaturas comparadas. Codirector de la revista Bequetiana y fundador también de la revista Interliteras. Es miembro de la Samuel Beckett Society y de la Teacom, de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. No voy a resumir ni enumerar la cantidad de publicaciones, diré solamente que tiene más de 30 capítulos de libros, más de 40 artículos de la especialidad, todos ellos publicados. Uno de sus focos, por supuesto, es Samuel Beckett, su obra, su pensamiento. Eh, sobre eso versan muchas de sus publicaciones y también la, la conferencia que hoy día nos va a entregar. Pero me parece importante también relevar otra actividad que, que realiza y que se emparenta y que es su labor como traductor. Ha traducido a Shakespeare, ha traducido a Neville, también a Sidney y recientemente, entre otros más, por supuesto, también a Margaret Cavendish edición que acaba de salir de los eh, Atomic Poems por descontexto en una editorial nuestra, así que podemos acceder a eso también y una labor no menos importante que habla de su preocupación, interés disfrute y eh, juego con la palabra, que es su labor como poeta en sus libros de poesía han sido traducidos eh, a varios idiomas también entre ellos algunos, por mencionar solamente algunos, Círculos y Piedras, El Libro de los Elementos, Ellis o La Teoría de la Distancia, Bernard Mech, y el último, bueno, hay más, pero el último recién hace de un mes y medio atrás, Telesio o Brevísimo Tratado del Asombro. Eh, así es que muchas gracias Lucas por aceptar esta invitación tan postergada, pero ahora concretada para hablar sobre Beckett. Ah, por supuesto, se me había olvidado mencionar su libro, eh, uno de sus libros, eh, Leer a Shakespeare Notas sobre la Ambigüedad. Hay otro creo que está en preparación, que es Silencios y fracasos de una poética. Beckett. Estoy trabajando con un... Ya está casi terminado, ahora buscando dónde publicar el sobre, trabajo sobre, sobre Beckett. Este, lo que voy a hablar hoy es parte de un capítulo justamente de, de, ese, de ese libro, de ese futuro libro. Así es que, como ven, tenemos el privilegio de contar con un especialista en Beckett, uno de los especialistas en Latinoamérica, así es que eh, muchas gracias y te dejo el proscenio la pantalla. <risa> Muchísimas gracias Carolina, gracias por la invitación a, esta, a estas sextas jornadas de Literatura General y Comparada, este, muchas gracias también a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por, por la invitación y a todos ustedes por estar acá presentes para poder eh, conversar, porque eso también me, me interesa, bueno, conversar y, y debatir acerca de algunos aspectos de la obra de, de Samuel Beckett. Eh, lo que voy a hablar es algo que vengo trabajando hace un par de años, comencé con este tema para justamente una... Samuel Beckett Conference, uno de los congresos que organiza la Samuel Beckett Society, eh, que es ver y pensar cuál es la función de las cosas en la obra de Beckett. En ese momento eh, me centré, me focalicé sobre todo en, en, en el aspecto, creo un aspecto más complejo que es el de la poesía en relación a las cosas, qué es lo que sucede en... Los modos de denominar, de llamar, de relacionar ese sujeto poético con eh, las cosas. Y bueno, a partir de, ese, de esa serie de reflexiones, de pensar sobre el deterioro, y un aspecto que me pareció importante en ese momento para hablar, antes justamente de comenzar ya a leer el trabajo, era, por ejemplo, la basura. La basura, que es un elemento fundamental en Beckett, pero que nadie, hasta, hasta ese momento, entre los Beckettianos, nadie sabía había percatado, había que venir justamente del tercer mundo para pensar en eso, que no es lo mismo la basura en Suecia, la basura en Inglaterra, que la basura en Latinoamérica o en África. Entonces, pensar el concepto de basura en relación a Beckett cambia según la situación geopolítica, en una puesta en escena o de un ensayo. Y eso fue como que movilizó en su momento eh, un debate bastante interesante sobre cómo llevar a cabo... Una, una representación justamente de una obra de Beckett desde esa perspectiva. Así que bueno, ese es como el origen justamente de esto que de este trabajo que voy a comenzar a leer ahora. El trabajo se denomina Las cosas, los objetos y la presencia residual en el teatro de Samuel Beckett. Uno de los pro primeros problemas a los que nos enfrentamos en esta perspectiva de análisis de la obra de Beckett es distinguir las aproximaciones teóricas con respecto a las nociones de cosa y objeto. Entre quienes plantean el problema de la diferenciación entre cosa y objeto, habría que pensar en Roberto Esposito, en las personas y las cosas, en Remo Bodei, que es un pensador italiano que a mí me resulta muy interesante, en un libro que se llama La vida de las cosas o una versión opuesta de estas donde se cuestiona la idea de cosa inaprensible, que puede ser el trabajo de Stephen Shafiro, que se llama The Universe of Things, el universo de las cosas, entre muchos otros. Y quien han, ha investigado este tema con respecto a Beckett es una profesora de la, del Trinity College de Dublin, que es Julie Bates, en un libro que se llama Beckett's Art of Salvage. Eh, en este caso, en, dentro de este conjunto de aproximaciones teóricas, yo me voy a centrar en una de un gran investigador Bequetiano que es Stephen Connor. Esta distinción va a formar parte justamente de estos debates acerca de los problemas de conocimiento y de los modos en que el sujeto puede establecer su relación con el mundo y con la realidad material que lo rodea. Dice Connor, traduzco, las cosas surgen cuando los objetos hacen huelga y se niegan a cooperar con nosotros. Se descomponen o tienen sus funciones misteriosamente interrumpidas. Esta aproximación, entonces, nos admitiría intuir un primer parámetro de observación. Los objetos permiten establecer una relación con los sujetos. Cuando esta relación se quiebra, queda expuesta a la cosa alejada siempre del hábito y del uso, alejada del entendimiento y la significación. De este modo podríamos afirmar que la cosa es aquello que se aleja de la palabra. Dicho en una forma más eh, brutal, si se quiere, más directa, la, el, la cosa se transforma en objeto cuando interactúa el sujeto con ese mundo material. ¿Mm? En las obras de Beckett, la presencia de las cosas y la relación que los personajes establecen con ellas devienen en una zona de significación que nos permitiría reconocer, por un lado, una teoría del conocimiento fallido y por otro, una representación del paso del tiempo como degradación. Es decir, la presencia de las cosas en el escenario devienen en una representación de la temporalidad de los personajes, como también la representación de una relación particular de resignificación. Cuando los sujetos perciben esos objetos en escena, se establece de por sí la necesidad de que dicha relación sea leída como el modo en que establecen relaciones de conocimiento, de intimidad, de adecuación física, etc. Después vamos a ver algunos ejemplos, quizás de, este, de esta forma parece muy teórico, pero eh, a lo que me estoy refiriendo también acá es eh, el modo en que los personajes interactúan con los... En el caso de, Win, de, de Winnie en, en Happy Days, que está con el cepillo de dientes, la, la forma de interactuar con esa materialidad tiene que ver con formas de apropiación, de adecuación física también. Y, y también incluso hasta de intimidad, una relación íntima del sujeto con ese objeto. Este, eso aparece no solamente en el teatro de Beckett, sino que lo podemos ver también en la narrativa, la relación que tiene Watt o Murphy con ese mundo material que lo rodea, por ejemplo, es una forma también de intimidad. El caso de Murphy encerrado en el en el altillo, con las siete bufandas, que al final son seis bufandas, etc., también implica una relación íntima para que se pueda producir también el ensimismamiento del sujeto sobre su propio pensamiento. Cada una de estas relaciones, entonces, supone una historia detrás, una historia que no se cuenta, o también que se relata fragmentariamente a partir de la presencia de lo corroído y de lo deteriorado de aquello que en un contexto de posgarra aún puede configurar algún tipo de uso o significado. Si la historia se presenta como un discurso del pasado, construido a partir de una memoria discontinua y fragmentaria, las cosas alrededor del sujeto funcionarían como una evidencia concreta y material del paso del tiempo y también del pasado y de la duración de las cosas. Por ello esbozan el modo en que el tiempo fluye, desgastando tanto al sujeto como a los objetos. Y también podríamos agregar, degradando la relación entre ellos, representando de este modo un mundo residual. Al hablar de la obra de Beckett, evidentemente nos encontramos ante una extensa producción, tanto narrativa como dramática, que va a desarrollar diferentes modos de representación. La presencia de las cosas en el escenario, el modo en que los personajes se las apropian y resignifican, cómo las utilizan, etc., va a marcar un recorrido que llevará a preguntarse por la relación entre el sujeto y su cuerpo, en primer lugar, para luego llevar el cuestionamiento a la relación entre sujeto y mundo. En un ensayo de 1948, Pentre de Le Pechemin que te establece que es pintores del impedimento ve que te establece ciertas pautas para considerar este tipo de vínculos obje bueno el objeto de la representación se resiste siempre a la representación ya sea a causa de sus accidentes ya sea a causa de su sustancia y en primer lugar a causa de sus accidentes porque el conocimiento de sus accidentes precede al de la sustancia. Fin de la cita de este ensayo del propio Beckett. Esta resistencia del objeto a ser representado es uno de los motores de la producción beckettiana y de algún modo se traslada también a la pintura de Bram Van Velde, el amigo de Beckett, el pintor holandés, y que se manifiesta en la afirmación del propio Beckett, cito, lo pintado es lo que impide pintar. Entonces, la pregunta con la que comenzamos es, ¿qué es representar un objeto? ¿De qué modo se establece una relación entre cosa y objeto y su representación? ¿No podríamos considerar que toda cosa es representación de sí misma en tanto cosa en sí, en el sentido kantiano? La nación misma de representación ya establece una relación particular sujeto-objeto llevada hacia la visión más radicalizada de la resignificación que responde en estos términos al campo del artificio. Desde la perspectiva de Beckett, la cosa quedaría fuera del alcance de un conocimiento seguro, de una expansión relativa a sus usos y apropiaciones, por ello, anuncia en este ensayo un quiebre en la relación sujeto-objeto, siguiendo un patrón que venía estudiando y aludiendo en su obra más temprana, el pensamiento cartesiano y más precisamente el post-cartesiano. Beckett, desde el comienzo de su producción, ya el primer poema, Horoscope, de 1930, está aludiendo justamente al pensamiento de René Descartes. Sin embargo, como voy a hablar ahora, mucho más fuerte va a ser la influencia del pensamiento post-cartesiano, sobre todo de eh, Arnold Hoylings, el filósofo belga, ocasionalista, y junto a, a Hoylings también el pensamiento de Malbranche, en, aunque sea en, aunque en menor medida. El otro pensador también post-cartesiano que, que a Beckett le interesaba va a ser eh, Berkeley, el obispo Berkeley, también otro pensador. Eh, del siglo XVII. El primer acercamiento de Beckett a la ética de Hoylings fue durante su estancia en la Col normal en, en París, eh, en los años 30, 28 exactamente, 28-29, pero después va a ser una lectura más detallada en el año 1936 en una visita que haga a, a Irlanda en la biblioteca del Trinity College de Dublín. Esta lectura va a coincidir con la escritura de su novela Murphy, de 1938, donde hay evidentes referencias y alusiones a la obra de este filósofo. Asimismo, existe un grupo de manuscritos y apuntes donde eh, podemos ver los puntos más importantes que le interesaban a Beckett de la ética de Hoylings, eh, son cuadernos con notas, fragmentos, eh, acotaciones, etcétera, que se publicaron posteriormente junto a una traducción de la ética de este filósofo. Uno de los aspectos eh, que más interesaba justamente a Beckett es la perspectiva del quietismo. Si pensamos en lo que es el, el teatro de Beckett y la narrativa, incluso este primer poema, Horoscope, donde tenemos a, a, a un personaje llamado Descartes, que alude, claro, está al filósofo, que son personajes que están quietos o con movilidad reducida. No pueden moverse, tienen, tienen eh, problemas motrices. Ya esperando a Godot, tenemos a Astragón que le duele el pie y camina a medio rengo. El cuerpo enfermo es una presencia en, en Beckett. Pensemos en Winnie. En Happy Days, enterrada primero hasta la cintura, después hasta el cuello. Entonces, la inmovilidad es un factor importante en el teatro bequetiano. Y esta inmovilidad también responde, no solamente a la relación entre pensamiento y cuerpo, sino de qué manera podemos establecer una relación entre cuerpo y mundo, entre cuerpo y mundo material, y en última instancia entre sujeto y mundo material. Este quietismo también nos va a mostrar otro interés por Beckett de, de otro de los grandes hipotextos de su obra, que es la Divina Comedia de Dante. ¿Y por qué traigo a colación justamente esta, esta referencia por un personaje que aparece en, en algunos relatos de Beckett o en su primera novela que después fue publicada póstumamente, eh, que es Dream? Of Fair to Medley Women, que se tradujo como sueños de mujeres que ni fu ni fa, este, que la tradujo José Francisco Fernández, un colega y amigo de, de Almería de España, otro bequetiano más. Y ahí que toma justamente la divina comedia de la, del purgatorio, un personaje que es Belacua. Belacua es el personaje que aparece en More Pricks than Kicks, que se tradujo como. Belacua en Dublín, y que es un personaje muy característico, muy eh, característico de, de esta poética beckettiana. Es un personaje que es condenado por su quietud, por su inmovilidad, es condenado a un purgatorio a pasar toda su vida quieto. Beckett no ve eso como una condena, sino como una salvación. Entonces hay todo un juego de resignificación de la fuente que está utilizando Beckett para, también para su propia obra. Cito a, a Hoylings: el cuerpo sin movimiento se mantiene uno y con el mismo modo, fin de cita. Es decir, llevar el cuerpo al estado de ataraxia le permite encontrar la naturaleza de la razón en tanto unidad, diferenciándose de la multiplicidad del cuerpo y del mundo. Es por ello que las acciones permanecen en cada personaje y el resto es decir, las cosas que están en el mundo se manifiestan como una ilusión de la cual el hombre forma parte a través de la, cito nuevamente a Hollings, la ocasión de encuentros fortuitos. En Murphy podemos leer, cito un fragmento, la mente, la mente de Murphy se imaginaba a sí mismo como una gran esfera hueca, herméticamente cerrada al universo exterior. Esto no era un empobrecimiento, ya que no excluía nada que no contuviera ella misma. Nada existió jamás, existía o existiría en el universo exterior que no estuviera ya presente como virtualidad o como acto, o como virtualidad diviniendo un acto, o como acto diviniendo virtualidad en el universo interior de la mente. Fin de la cita de este fragmento de la novela de Beckett. ¿Cómo exponer entonces algún tipo de existencia con la serie de cosas que se interponen en la experiencia del sujeto? Las cosas ya no se ciernen en un sentido cerrado y monolítico, sino que se diseminan en los modos de establecer relaciones con el sujeto. En la obra de Beckett podríamos afirmar que estas relaciones están íntimamente ligadas a las nociones de uso y hábito. Idea que desarrollan en su ensayo Proust de 1931. Dice en este ensayo, hábito es entonces el nombre genérico de los incontables acuerdos contraídos entre los incontables sujetos que constituyen al individuo y sus incontables objetos correlativos. Fin de la cita. Si en Beckett las cosas son objetos determinados por el uso y, consecuentemente, por un pasado, podríamos considerar entonces que la cosa desgastada supone una historia que parece recuperarse en el discurso de cada personaje y en la resignificación, Un tanto resto o residuo de lo que fue en su origen. Tales son los casos, por ejemplo, de Estragón, de, en Waiting for Godot, Esperando a Godot. Cito la, la acotación escénica. Estragón, sentado en el suelo, intenta descalzarse. Se esfuerza haciéndolo con ambas manos, fatigosamente. Se detiene, agotado, descansa, jadea, vuelve a empezar, repite los mismos gestos. Fin de cita. Un poco más adelante, dice Vladimir, he aquí al hombre íntegro arremetiendo contra, contra su calzado cuando el culpable es el pie. O también podemos pensar en los días felices, el modo en que Winnie justamente establece las relaciones con los objetos. Cito, todo el día, mirada fija, labios apretados de nuevo. No, sonrisa, no, no, fin de sonrisa. Queda la bolsa, por supuesto, se vuelve hacia ella. Siempre quedará la bolsa, incluso cuando te, incluso cuando te hayas ido, Willy. Y más adelante dice, pausa. Winnie se pone el sombrero apresuradamente, busca el espejo. Willy pasa la hoja. Winnie coge el espejo, arregla el sombrero, deja el espejo y se vuelve hacia la bolsa. El periódico desaparece. Winnie revuelve la bolsa, saca una lupa, se vuelve al frente y busca el cepillo de dientes. Fin de cita. El dragón por su parte y Winnie y Willy por la suya llevan a cabo una serie de hechos rutinarios y repetitivos siempre con los mismos objetos. Quizá de manera más focalizada en Happy Days, la sincronización entre palabra y acción se deba a una constante repetición de los actos como una repetición que pareciera mecánica y que expusiera cierta falsa seguridad para los personajes como una mirada irónica de la situación. Winnie parece esperar cada día con un optimismo incómodo para el espectador. Esta obra no remite al exemplum o al modelo, sino que expone directamente la inutilidad de toda esperanza, lo cual le viene también a partir del estado en que se encuentran las cosas que Winnie manipula y que serían un reflejo de su propia decadencia y ruina. Pero no podemos obviar que es también el sujeto quien produce el desgaste de las cosas o incluso el uso de los restos como cosas aún útiles, de allí que señaláramos antes la resignificación, que tiene que ver con la reutilización. En las sucesivas obras de Beckett, las cosas se representan enfáticamente como algo usado, como algo desgastado. Eso si uno ve en las acotaciones escénicas, siempre se hace esa referencia que son cosas eh, desgastadas o basuras, etcétera. Y por lo tanto, ese objeto reúne parte de la historia de quién la ha usado y quién la ha desgastado. Esta situación es evidente en, en muchas obras, entre ellas voy a hablar, voy a, o voy a citar, mejor dicho, un fragmentito de la novela Molloy, que dice, que, que, que es muy interesante la relación que establece este personaje con las piedras. Eran guijarros, pero las llamo piedras. Sí, aquella vez adquirí una importante reserva, las distribuí equitativamente entre mis cuatro bolsillos y las iba chupando por turno. No sé si recuerdan esa escena de esta novela que Molloy va organizando justamente eh, esas piedras para ir chupándolas en una situación determinada para que se gaste para que se desgasten todas de la misma manera. Entonces, lo que hace eh, el personaje es construir un gesto que dé, en algún punto, sentido al desgaste de estas, de estas piedras. Y hay otra forma también que aparece este, de apropiación y, y uso de, este, de esta materia, que es la palabra. Dice, there were people, but I call them stones, es decir, eran guijarros, pero las llamo piedras. Esa otra forma de denominar tiene que ver también con la apropiación del sujeto con respecto a ese objeto. Retomando la imagen del calzado gastado y roto de estragón, voy a remitirme a la serie de comentarios acerca de las representaciones pictóricas de los zapatos de Van Gogh. ¿Mm? Gauguin en sus memorias dice sobre esta visita al estudio del pintor holandés, cito, en el estudio había un par de grandes zapatos con clavos muy gastados y manchados de barro. Él hizo de ellos una notable pintura de naturaleza muerta. No sé por qué intuí que había una historia tras esa vieja reliquia y un día me atreví a preguntarle si tenía razón para conservar con respeto, lo que uno tira normalmente al cubo de la basura. Fin de la cita. Esta referencia que acabamos de leer nos cuestiona acerca de la utilidad de la cosa descartada. Nuevamente, la presencia del resto se delimita por la intención del artista de recuperar desde otra perspectiva una utilidad particular del objeto descartado, ya sean tanto cosa representada o en tanto posibles resignificaciones. Aquello desechable es lo que utilizan los personajes de Beckett en el momento de aparecer en escena. Desde esta perspectiva, podríamos señalar que todos los objetos que aparecen en escena en Esperando a Godot son desechos. Los restos de una sociedad industrial que devino en una sociedad residual. ¿Mm? Una obra que afirma la presencia de lo residual, por ejemplo, es Breath, Aliento, de 1969, donde nos encontramos un escenario lleno de basura. Dice la didascalia, Faint Light on Stage Literate with Miscellaneous Rubbish, Luz débil sobre escena cubierta de basuras diversas. Los restos son en primer lugar escenografía y luego es... Mundo. Tanto objeto como sujeto en la obra de Beckett son elementos que representan ese estado degradado del cuerpo y de las cosas. Algo similar sucede en Fin de Partida, en Game, donde en ese espacio cerrado se encuentran algunos objetos utilizados de manera no convencional. Si estos objetos derruidos continúan siendo utilizados por Ham y Clov, se debe a que no hay más en el mundo que pueda suplir la historia ni nuevas cosas que puedan establecer nuevos vínculos con el mundo. Volviendo a la imagen del cuadro de Van Gogh, Martin Heidegger construye una historia a partir de la imagen de los zapatos. Un nuevo relato que no corresponde con la historia, sino con un interés personal de dar cuenta de un concepto de una relación particular entre hombre, cosa y tierra. Este relato va a ser cuestionado, entre otros, por Meyer Shapiro lo cual nos desmecería el texto de Heideggeriano para nuestros intereses, ya que lo que importa aquí es la leyenda construida a partir de la cosa representada. La relación establecida da cuenta de varios aspectos, tiempo, historia, silencio de la cosa, un sujeto que dice el nombre de la cosa y por lo tanto es quien la constituye como tal. Hablar de cosa también Supone hablar, por un lado, de la relación con el mundo y, por otro, de un sujeto que entra en relación con la cosa para acceder al mundo. El modo en que se lleva esta interacción a cabo da cuenta de un modo de concebir lo real, su contexto, y también podríamos agregar su relación con la palabra. Sin duda, la relación que se establece es una relación limitada y reducida, a veces al hábito. Básica en su inmediatez, en su relación horizontal entre sujeto y cosa. Se presentan en un mismo nivel de presencia y de acción. No hay referencias en Beckett a una trascendencia del sujeto a través del objeto. Entonces, ¿de qué modo ese sujeto toma contacto con esos objetos? Sin duda, por la repetición, que, como señalamos antes, se reitera como un hábito. La cosa se presentará roída como un residuo de la experiencia y de la historia, lo cual también remite a la presencia de lo temporal en la representación. Cada una de las cosas que hay sobre el escenario son cosas ajadas, desde la vestimenta hasta el cepillo de dientes en Winnie. Por, lo, por ello mismo, otorgan historicidad al relato o a la trama representada. Hay otra obra que también uno puede pensar, o por lo menos que nos expone, esta misma problemática, que es Last Crab's Tape, la última cinta de Crab. Sin duda veremos que la técnica, el magnetófono, los carretes, eh, las grabaciones, etc., remiten a la década de los años 50. Por lo tanto, el objeto está dando ciertas marcas de tiempo que el mismo texto intenta desdibujar. Acuérdense cómo empieza... Digamos, ya desde el momento que Krapp tiene ese, ese aparato mecánico para escuchar las cintas, nos ubica en un momento temporal. Necesariamente, si aparece ese aparato, tiene que ser de la década de 50 en adelante. Sin embargo, la didascalia dice en algún momento en el futuro. Es decir, ya la didascalia está desdibujando nuevamente la referencia temporal que la misma imagen escénica nos estaría ofreciendo. Entonces, esta relación compleja que aparece con la historia también tiene que ver con la presencia y el uso de esos objetos. Entonces, es decir, que ya de por sí vamos a estar frente a una relación compleja que nos lleva a nuevas preguntas. ¿Quién o qué es lo que produce el desgaste? ¿Qué utilidad puede llegar a tener una cosa que es un resto de lo que ha sido en su momento? ¿De qué modo se lo reutiliza? Y claro, esto también se lo resignifica. Desde esta perspectiva, cada objeto que aparece en escena remite una historia, tiene un pasado que el objeto mismo permite entrever, pero que también se oculta detrás de la cortina del hábito. Es decir, el mismo hábito, está ocultando aquella función primera o primitiva que tuvo su objeto. Por otra parte, este hábito no permite acceder de manera fehaciente a cada uno de los objetos, produciendo de este modo un mal uso o un uso parcial de cada cosa. Por lo tanto, el conocimiento que podemos tener de ese mundo material también va a ser parcial. Acuérdese de la nouvelle de Beckett, Mal vu, mal di, ¿no? Mal visto, mal dicho. Es decir, todo aquello que, no, que intentamos percibir de ese mundo exterior es algo que vemos mal, percibimos mal. Y acá nuevamente retomamos Descartes, retomamos Hoyl, Hoylings, etc. ¿Mm? Y... Si no, lo si no lo podemos percibir bien, tampoco lo podemos enunciar o decir bien. Y esto nos remite a, ¿a quién? A Gorgias. ¿eh? ¿Se acuerdan que aquello que no podemos conocer, el mundo no puede ser conocido? Si puede ser conocido, no puede ser llevado a palabras. Si podríamos llevarlo a palabras, no puede ser comunicado. ¿Mm? Y de algún modo, esto también es el modo en que Beckett está manifestando la relación entre sujeto y mundo. Las cosas entonces en la obra de Beckett se van a presentar también como objetos que en su uso vacilan desde el dolor hasta el aburrimiento. Los objetos, fíjense, si, si hacen un recorrido por las, obra, por las obras beckettianas, los objetos producen dolor, empezando por la bota de, de Estragón, por ejemplo, los modos de caminar de Watt en la novela, hasta el aburrimiento por esa repetición siempre de los mismos actos. La, la, lo, de la, lo del aburrimiento, acuérdense, de fin de partida, por ejemplo. ¿Mm? Me perdí, ahí está. Hasta la, En ese hábito que conlleva ese aburrimiento, se van repitiendo siempre los mismos actos que entretejen una serie de relaciones, todos los días, en cada momento, para lo cual, bueno, estas obras que acabamos de comentar es un buen ejemplo. Las relaciones que se establecen con las cosas son, por lo general, siempre las mismas. Repetir los mismos movimientos, lo que quizás se deba a cierta seguridad sobre la cual reposan cada una de estas acciones proyectadas hacia el mundo exterior. ¿Podríamos considerar el hábito particular de cada personaje como un estadio de cierta seguridad que se manifiesta en su ensimismamiento, en ese mundo interior que no permite que el exterior rompa las rutinas? ¿Como también es la materialidad de las cosas la que permite algún tipo de estabilidad en ese proceso de degradación? Porque la solidez de las cosas... En algún punto también remitiría la solidez del mundo que rodea a cada personaje. Dicha solidez también representaría algún tipo de orden sobre el que se apoya el sujeto. Recuperar su relación con ese mundo exterior y material, aunque sea una relación fracasada, conduce a los personajes a reencontrar un lugar de acción, un espacio donde pueda situarse y así recuperar esquemas culturales, por ejemplo, que den algún sentido al hábito al cual nos venimos refiriendo. Por otra parte, hay que considerar que se dice de cada una de las cosas que hacen su aparición en, es, en estas obras, es decir, qué es lo que se afirma, qué es lo que se niega sobre esos objetos. Son cosas desgastadas, como veníamos diciendo, que pareciera que han perdido su uso cotidiano a través del nuevo hábito que el sujeto o el personaje eh, enmarca justamente en eso. Por ejemplo, en Watt, en la novela, está la escena donde el protagonista se pregunta acerca de la relación entre el significante olla y la cosa que denominamos de ese modo. Nuevamente se pone en evidencia una relación de hábito por parte del sujeto que interactúa con los objetos de ese mundo exterior. Quiero recalcar con respecto a este ejemplo que nos lleva a preguntarnos si denominar un objeto de tal manera no se produce no solamente por herencia de la lengua, sino por mero hábito. ¿sí? Que nosotros denominemos al mouse, de la computadora mouse, que en España lo llaman ratón, ¿sí? no tiene que ver con el hábito también, y que también implicaría formas de apropiación de esos objetos. La pregunta, entonces, por el nombre de las cosas, por lo general, no forma parte del uso habitual de cada objeto. Aunque en Beckett, quizá, podríamos conducirnos a pensar que eso sí sucede. Es una detención, una inevitable quietud en ese reiterado uso que transforma la cosa en objeto. Si el mismo sujeto es consciente de su propio quiebre en tanto sujeto de conocimiento, es claro que esta disolución pondrá en riesgo la relación con los objetos y las cosas del mundo. De allí que la disolución del lenguaje es una marca de la suspensión de las relaciones que se establecen con las cosas. No poder conocerlas implicará siempre no poder dar cuenta de una palabra que señale un conocimiento certero más allá de ese hábito que anula la cosa en pos de la constitución de un objeto. El arco que marca el camino de la poética bequetiana sugiere un escenario donde el sujeto y más tarde la voz se convierten en las figuras casi excluyentes en el intento de exponer el fracaso del conocimiento, pero también la imposibilidad de alcanzar el sentido de las cosas. Como afirmaba Beckett en los tres diálogos con George Tuit, que es un ensayo de la década del 40 sobre pintura, ahí Beckett afirma que existe la obligación de expresar, pese a los impedimentos que se presentan, pero también como contrapartida. Los personajes en estas obras están obligados a percibir, pese a las distancias de las cosas. Y acá hay un aspecto también sobre el cual me gustaría comentar eh, conversar, para ir cerrando, es esta idea de distancia. ¿no? Podemos, y los personajes de Beckett, pueden establecer una relación con ese objeto distante, pueden conocerlo realmente. En el año 1974 Beckett publica un poema que se llama Something There, Algo Allí. Ese, esa eh, imprecisión de la palabra something, implica justamente que hay algo ahí afuera que no puede ser percibido. Y esto nos remite, no solamente nuevamente a Descartes, con eh, la desconfianza por la percepción sensible, sino, repito, sobre todo a ¿Mm? la, en la, si en, si Descartes Si Descartes marcaba una diferencia, una distancia entre cuerpo y mente, en Hoylings y en los acosanalistas, esa distancia va a ser aún más radical y más tajante. Si yo muevo un brazo y el brazo se mueve, no es, no es que, para Hoylings, no es que yo pienso mover el brazo y hay una conexión con ese movimiento, sino que Hoylings en el siglo XVII, y siendo un hombre religioso, creía que Dios creaba la ocasión para que se produjera la relación entre pensamiento y cuerpo. Y de ahí, claro está, entre el cuerpo y el mundo. En Beckett, como sabemos, Dios no está, Dios no existe. Entonces, que se establezca la relación entre mi pensamiento y el cuerpo, es puro azar. Y esto lo vemos continuamente en el teatro de Beckett, y el ejemplo más claro, ¿cuál es? El fin de cada acto en Esperando a Godot es, let's go, acotación escénica, they do not move, no se mueven, vamos, acotación escénica, no se mueven. No hay una relación entre lo que se piensa y la acción física. Consecuentemente, el, el acercamiento que yo pueda tener del mundo, de ese mundo material, de cosas y objetos, siempre va a ser particular siempre va a ser de resignificación y, y siempre va a tener que ver justamente con una visión absolutamente individual e intransferible. Por eso el ejemplo de Murphy, de ese mundo cerrado que está dentro de su cráneo, de esos frescos from the, school, esos, eh, eso des, perdón, from the skull, de esos frescos del cráneo, tal como los denominaba Beckett. En uno de los cuadernos Beckett anota un cuaderno del año de 1930, del Horoscope Notebook, Beckett anota una cita de Gentile, el pensador italiano, que dice la realidad es una cosa mental. Si la realidad es una cosa mental, si esa seguridad que puede encontrar Murphy u otros personajes de Beckett tiene que ver con ese ensimismamiento, entonces ya desde esa concepción inicial la relación con el objeto y con las cosas va a ser una relación sumamente conflictiva y por, lo tanto, y por lo tanto va a ser una relación que cae en la falla, que cae en el error necesario y consecuentemente los objetos se transforman en objetos siempre y cuando sean gastados, sean despojados de su uso particular y habitual por cada uno de nosotros como individuos. Cada uno de los personajes Bequetianos establecen relaciones particulares con ese mundo material y consecuentemente se lo apropian para poder crear entonces una realidad mental. Bien, muchas gracias por escuchar. Esperemos que haber sido mínimamente claro, si se entendió. Y este, bueno, y espero que haya comentarios, preguntas, discusiones, que no estén de acuerdo, así podemos también hablar. Muchas gracias. Eh, Lucas, hola, buen, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Carolina me acaba de informar que se le cortó la luz, ¿ya? entonces la, la perdimos. Entonces, tenemos que estar esperando a Carolina a, a que vuelva. Eh, pero no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar, proponer eh, una línea de reflexión a propósito de todo lo que tú eh, expusiste. Ahí volvió. Ahí volvió Carolina. Hola. Perdón. Trastos viejos, como dice, ese... que por y se cayó todo. Perdón. Supongo que terminaste. Justo, recién, ¿eh? Ups. Ahí. ahí. Sí, tiene muy, muy mala conexión. Sí. Paula, veo, veo que Paula... Tu pregunta. Hola, Paula. Hola, Lucas. Qué gusto. Qué ganas de que esto fuera eh, presencial, pero bueno, aquí estamos. Eh, oye, Lucas, yo muchas gracias por tu presentación eh, y la pasión de la presentación también. Bueno, ve que también es uno de mis favoritos, así que estamos a la par. Eh, la verdad es que más que pregunta, es una especie de pregunta-comentario un poco quizás aventurado lo que voy a decir, pero me quedó dando vuelta, así que abro la discusión y quizás sea un disparate lo que voy a decir, eh, pero tú te has referido a los objetos, ¿no? a la resignificación de los objetos, la inmovilidad de los objetos, los, los actos repetitivos en relación a los objetos, eh, habría miles de ejemplos para decir, pero me quedó dando vuelta si esto mismo en muchos casos no se podría aplicar a la palabra en Beckett, sobre mm. todo en la obra dramática, porque también la palabra en Beckett está resignificada, también está despojada del significado original, también es repetitiva y monótona, eh, también desgasta a quienes la usan, eh, también paraliza y no permite el movimiento. Entonces, por una parte, esa es una beta de la pregunta, y la otra beta es si la palabra entonces también no es una especie de objeto. Me refiero a la obra dramática, a no a la poesía, porque la conozco muchísimo menos. A ver, eh, primero, eh, gracias por el comentario. Eh, en primer lugar, yo no sé realmente si la palabra para el sujeto implica inmovilidad. La pregunta, porque el sujeto en vez que te está atravesado por el lenguaje. Ah. Eh, en el momento que se articula alguna palabra, ahí empieza justamente a eh, establecerse ese hiato entre ese mundo interior y el exterior. ¿Mm? El sujeto es una víctima, si se quiere, de ese lenguaje. Entonces, eh, yo no sé si remite a... Eh, o, o es la causante, la palabra de la inmovilidad, o al revés, como el uh -huh. cuerpo se degrada, ese sujeto no le queda otra cosa más que hablar. El ejemplo, y eso lo podemos ver desde Horoscope hasta Commandir, el último poema, siguiendo el teatro y la narrativa. Eh, que Winnie, Winnie en Happy day no puede moverse, entonces ¿qué hace? Habla, es un enorme monólogo. En el not I tenemos una boca nada más que habla y no puede parar de hablar. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo, no hay un movimiento físico. Entonces la inmovilidad lleva necesariamente a qué? A, a, a la palabra. Y eso de dónde lo toma justamente Beckett, o por lo menos uno puede establecer la relación. No sé si es consciente de tomar lo que lo toma o no, pero pensemos en Hamlet. En Hamlet no hay una acción, o por lo menos se retarda, como decía Coleridge, hay un retardo de la acción dramática, es decir, la acción física incluso, para que se produzca, se produzca una acción dramática a través de una palabra que se dice. Y en Beckett creo que pasa exactamente lo mismo, pero llevado a un extremo. Si no hay movimiento, la representación tiene que estar dada por esa palabra que se dice. Y como Beckett era un retorcido... <risa> ¿Qué es lo que hace Beckett también? Escribe teatro sin palabras. tiene Acuérdense, las obras Actos sin palabras 1 y Actos sin palabras 2, que no es, como muchos creen, mimo. No, no es mimo. Es un teatro donde los personajes no hablan, que es diferente. ¿Mm? Eh, o, como decía recién, ¿no? Ay, es una obra de teatro donde no hay cuerpo, hay una boca. O Breath, la otra obra donde no... Breath. No, si no la conocen, es una obra que dura 30 segundos, que se, se enciende una luz, el escenario está lleno de basura, se enciende una luz con un llanto, se, out, eh, se apaga la luz, disminuye la luz, y hay, un, y hay una exhalación, no y punto, termina la obra. Entonces, tenemos una obra donde no tenemos palabra, no tenemos actores, no tenemos... Eh, historia sobre la cual se cuenta, aunque nos está contando la naturaleza misma de la vida y de la existencia, etc. Entonces, ve que te está, con respecto a esto de la palabra que decía Paula, ve que te está todo el tiempo poniendo en tela de juicio la función del lenguaje. Y cuando me refiero al lenguaje, me refiero no solamente al, al, a lo lingüístico, sino también me estoy refiriendo a los lenguajes teatrales, cinematográficos, poéticos, etc. Es decir, a un, un, un, un grado mayor para pensar los modos de expresión. Eh, eso con respecto a lo primero. Lo segundo, decías, Paula, ah, sí, puede pensarse el lenguaje como objeto. Eh, en algún punto, también es interesante la pregunta, porque la obra de Beckett es absolutamente metatextual todo el tiempo. Entonces, la palabra en la obra de Beckett también se transforma en objeto de, de reflexión, en objeto de manipulación. Porque cuando Beckett, eh, en su último poema Comandir, se pregunta cómo decir, está pensando en qué manera poder llevar al extremo justamente el lenguaje para poder crear algo relativamente inteligible, y mínimamente comunicable, aunque en realidad no es comunicable en términos de su poética. Este, y esto también aparece en algunos textos teóricos o ensayísticos, para decirlo mejor, de Beckett, o en alguna de las cartas. Hay una carta muy conocida, en realidad lo tratan otras también en otras, en parte de su epistolario, una carta que se, llama, se la denominó German Letter, del año 1937, donde habla de la del inglés oficial, ¿no? que hay que romper con ese inglés oficial. Y romper con el inglés oficial es tener nuevamente un objeto frente, frente, frente de sí para poder manipularlo, romperlo, o como dice el propio Beckett, desgarrarlo. El lenguaje es algo que debe ser desgarrado para ver qué hay detrás. Y desde el momento que habla de, de, de, de ese desgarre, nos está hablando de una materialidad de la palabra y, consecuentemente, también la posibilidad de pensarlo como un objeto. Nicolás. Muchas gracias. Hola, Lucas, muchas gracias por, por la conferencia. Yo quería preguntar sobre una cuestión que mencionaste, un poco como una nota a pie de página, sobre eh, la relación que existiría entre eh, la producción industrial y la forma en la que Beckett está interpretando o pensando el mundo cósico. Y en ese sentido pienso que, eh, digamos, Beckett vive biográficamente, generacionalmente, eh, la gran guerra, o sea, la, toda la destrucción de ese mundo cósico, y también vive y empieza a publicar precisamente con eh, la ampliación de los estados de bienestar y, en el fondo, una suerte de de, de segunda revolución industrial. También son los mismos años, los años 50, en donde se publica, no sé, la, eh, la conferencia de la cosa de Heidegger, eh, la condición humana de, de Arendt, eh, la obsolescencia del hombre de Gunther Anders, todos pensadores que están en el fondo eh, en mucha sintonía, creo yo, con lo que tú planteas a propósito de cómo ve que te está viendo el mundo cosio. Entonces, si pudieses profundizar en esta relación entre el, el contexto, eh, sería bastante interesante... Sobre todo, me interesaría pensar si es que, dentro de todo este clima, en donde hay una suerte de consenso generalizado, por lo menos filosófico, en el que la modernidad o el mundo industrial eh, supone una suerte de, de caída de la cosa, de caída en desgracia de la cosa del mundo cósico, si es que sería posible pensar en Beckett eh, alguna suerte de, de recuperación de la cosa, no, no de absoluta degradación, pensando, por ejemplo, en, en lo que tú mencionabas sobre lo que se depositan las cosas por los personajes, y en un personaje en particular que es Crap, eh, en las cintas de Crap, que en el fondo deposita de algún modo eh, una subjetividad en una cosa, digamos, material, como es la, la cinta de grabación, que después, bueno, va, ahí ocurre lo que ocurre, pero eso. Muchas gracias. A ver, gracias, también reinteresante lo, lo que preguntas, y que abre también a, a, a otras perspectivas con respecto a la obra de Beckett. Eh, Beckett y estoy pensando en la digamos, es una producción de 60 años la de, la de Beckett, es decir, se extiende bastante en el tiempo y, y, este, y es muy coherente, Beckett siempre tuvo una mirada muy escéptica con respecto a todo, con respecto a la relación del sujeto con el mundo y eso también él encuentra, él encuentra en, en otros pensadores ciertas posiciones muy similares con las cuales justamente va a apoyar su visión del mundo. Eh, y estoy pensando sobre todo en un filósofo como Fritz Mautner. Eh, Beckett fue un lector, asiduo de Mautner, eh, hay un cuaderno, el Horoscope Notebook, de, que escribe en los años 30, que está plagado de fragmentos de la crisis, de la, Contribuciones a la crítica del lenguaje, de Mautner, que es del 1906, y que el propio Mautner ya está rechazando las posibilidades de comunicación del lenguaje. Eh, dentro de los fragmentos que Beckett copia en su cuaderno, están aquellos que, eh, que están relacionados entre la palabra y el conocimiento. Mautner decía algo así como, el, el, el lenguaje es un chisme inútil para el conocimiento. Y desde esa perspectiva, extrema, porque la gran pregunta que uno, que uno se haría frente al texto de Mauner es, bueno, si el lenguaje no, es un chisme para el conocimiento, ¿para qué escribir las contribuciones a una crítica al lenguaje? Pero Mauner es tan inteligente que justamente él dice que su libro está eh, como liberado de esa situación, ¿no? eh, Digamos, le da toda esa vuelta de tuerca, lo que pasa es muy interesante y es muy eh, muy divertido leer Mautner porque tiene un humor muy corrosivo, siguiendo cierta línea más, eh, más de Schopenhauer, si se quiere, que también es otra de las lecturas del de, de propio Beckett. Desde esa perspectiva inicial de un Beckett joven, ya tenemos un rechazo a las posibilidades, y eso como se ve claramente en su obra, un rechazo a la posibilidad de conocer el mundo de manera segura o de manera fehaciente. Entonces, la cosa que está ahí aparte, es, eh, es aquello que siempre va a seguir estando o, o funcionando como una alteridad con respecto al sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, al no utilizarla de manera correcta, al no poder conocerlo de manera correcta y, consecuentemente, no poder utilizar esa cosa de manera eh, como debería ser, en esa apropiación que es el sujeto, lo transforma en un objeto particular que lo separa de su cosidad tal como aparece. Por otra parte, el otro elemento que también deberíamos tener en cuenta en Beckett es ese escepticismo con respecto a la experiencia histórica, este, que uno lo puede ver de manera quizás más lúdica en el Dada. En Beckett aparece la materialidad de la cosa como una especie de angustia existencial frente al conocer. Por eso, si uno... Si uno toma los extremos de la obra de Beckett, desde Assumption, que es el primer, el primer relato de 1929, a Horoscope, de 1930, y el último poema, fíjense que continuamente uno de los grandes conflictos que aparece en, en, el, en, en la obra beckettiana tiene que ver también con esto que señalamos recién de la realidad entre sujeto y cosa. ¿Por qué? primero, ¿Cómo percibir? La primera pregunta que aparece en ese poema, en Horoscope, ¿cuál es? ¿Cómo empieza ese poema? What's that? By the brother's boot, is stinks fresh. Acuérdense, es el personaje de Descartes que está esperando su desayuno. Y la primera pregunta es, ¿qué es eso? La pregunta por, vuelvo a lo mismo, siguiendo esto que vos decías de Heidegger, la pregunta por la cosa, ¿no? Eso por un lado. ¿Cuál es el último poema? ¿Cómo decir? Entre cómo percibir o qué percibir y el cómo decir se está construyendo toda la poética becketiana. ¿Mm? Evidentemente, la realidad es algo que siempre se escapa al sujeto. Por más de que creamos que tenemos una realidad concreta, etc. Pero, y esto tiene que ver con el lugar donde nosotros nos coloquemos frente a lo que dice Beckett también, ¿no? Acuérdense, eh, si, uno, si uno sigue las lecturas de, de, de, de este autor, se va a dar cuenta que todo remite a poner en duda esa realidad material. ¿Mm? Entonces, te decíamos, Mautner, Hoylings, Berkeley, Berkeley también habla de una realidad mental a partir de una percepción visual. Y esos son los intereses de Beck. Y evidentemente, eh, no solamente le permiten a Beckett comprender su mundo de posguerra, sino también, sino también eh, ubicarse ideológicamente con un mundo del pasado. En Beckett es, esa relación con el pasado es muy compleja y muy, y muy rara también, ¿no? porque es un, es un pasado eh, que siempre entra, entra en tensión, más que sus lecturas sobre filosofía contemporánea. El otro autor que lee Beckett, y, y que él mismo lo reconoce en una carta a un, a un investigador italiano, Tagliaferro, va a ser Camus y el mito de Sísifo y la repetición, etc. ¿no? Sabemos que tenía alguna noción de Heidegger, porque en uno de sus cuadernos de los viajes a Alemania, en la lista de libros aparece San Unzeit, no sé, el tiempo de Heidegger. Pero de ahí estableció una relación más directa, no sé lo que sí podríamos pensar con esto, esta visión, también en relación a Heidegger es la cuestión de la técnica. Yo creo que es ahí uno de los aspectos que tienen que ver con esta relación de la cosidad. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el modo en que se reutiliza eso que aparece en el mundo, y que tiene que ver también con un rechazo del uso habitual de las cosas. ¿Se entiende por, por dónde voy, Nicolás? Si no, este, entonces lo que me estoy refiriendo es que en esa apropiación que hace Beckett está poniendo en tela de juicio la historia del objeto para crear una nueva manera de establecer esa historia. Acuérdense, eh, Ham, ¿se acuerdan de Ham en, en fin de partida? El personaje que está ciego en la silla de ruedas, cubierto por un... Al comienzo de la obra está el escenario, está ese bulto cubierto con una sábana y aparece Klopp y, lo, y le saca la sábana y los descubre, después él se saca el pañuelo. Hay una reformulación de un objeto, ¿cuál es ese objeto? El telón. La obra comienza cuando le sacan la sábana y termina cuando se la ponen de vuelta. ¿Sí? Entonces ahí tenés claramente que el objeto deja de ser una sábana para transformarse simbólicamente, como quiera llamarlo, en otra cosa. Y dentro de fin de partida también, ¿con qué se mueve Ham? O intenta moverse. Con un pinche para, para, para, para pescar, no sé qué, y está, con eso se intenta ayudarse como si fuese un bastón, es decir, está recuperando otro objeto y lo reutiliza de otra manera. Es decir, que ve que también lo que está poniendo en tela de juicio, ¿qué es? Es, eh, es la capacidad común, la, la capacidad eh, habitual que tiene cada objeto con respecto a la relación que establece con los sujetos. Y lo trata de otra manera. Y en CRAP, tal como decíamos, sucede algo similar. ¿Qué es lo que intenta hacer CRAP? Y nos está mostrando también el fracaso del objeto. CRAP intenta recuperar su pasado. ¿Es posible recuperar el pasado? Claramente no. Lo que recuperamos que es una situación discursiva. Es la palabra que uno dice, bueno, mi pasado, mi niñez fue esta. Dos años después va a decir mi pasado, mi niñez fue y va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque es un discurso. Y el modo en el que Crap eh, manipula el aparato eh, de grabación con los carretes, etc., también es una manipulación extraña con respecto a los usos que se pueden llegar a dar de esos objetos. No sé si va por ahí lo que vos preguntaste, pero eh, creo que tiene que ver justamente con colocar a que también dentro de ese contexto de, de recrudecimiento de esas relaciones con la cosa. Sergio. Sí, bueno, eh, hola Lucas, muchas gracias por la, por la conferencia, ¿no? Muy, muy clara y muy, muy sugerente. Y, y te pediría, bueno, quiero ser muy preciso a propósito justamente de lo, de lo último que señalaba, ¿no? de, esto de poner a Beckett o la obra de Beckett eh, en un cierto contexto. Mi pregunta es por, eh, por la posibilidad de pensar el, el, eh, nuestra contemporaneidad eh, como contexto de Beckett. O sea, que un, un interés por Beckett que va más allá de, lo, de, lo, de nosotros los bequetianos. ¿no? A propósito de lo que sucede hoy día, ¿no? este, me pareció muy, muy, muy sugerente lo que señalabas al comienzo, ¿no la cosa como, algo, como un recibo ¿no? cuando su objetualidad se ha ausentado, ¿no? lo que queda es la cosa. Uno podría pensar que hoy día está, ocurre, en cierto sentido ocurre eso con el pasado, ¿no? cuando, las, cuando las matrices narrativas... Poderosas ¿no? eh, entran en crisis, ¿no? donde esa matriz narrativa poderosa que inscribía el pasado, que le daba un relato, ¿no? Entonces, entra en crisis o se agota, en fin, queda el pasado desnudo, ¿no? eh, y ese pasado desnudo es como un conjunto de relatos, ¿no? sin, sin un orden, eh, y eso es más o menos, en cierto, modo, en cierto modo, lo que ocurre, tal vez, eso es lo que haría de personajes como Winnie o Crack, personajes tan contemporáneos, ¿no? hoy día se habla de la ola memorial. En fin, la emergencia del, del archivo ¿no? ya no como el recurso de la historia, sino que ocupando el lugar de la historia. Eh, entonces, no sé si te parece eh, pertinente eh, esa cuestión. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estos sujetos, con estos personajes, Winnie, Crap, por ejemplo, que, que no son sujetos de su memoria, que son memoria, pero la, la memoria en ellos no es una capacidad, ¿no? sino que más bien es como algo que les pasa. ¿no? Eh, gracias por, por la pregunta y con el comentario. Eh, a ver, la memoria de todo es una memoria discontinua, fragmentaria, necesariamente, no, no, digamos, no nos queda otra posibilidad de, de, de concebir una memoria completa, es, eso es imposible, eh, inclusive con respecto al propio sujeto, nosotros nos reconocemos de forma fragmentaria nosotros, nosotros mismos, no, no, digamos, eh, esa, esa idea de totalidad, esa idea de, de, de que somos cosas completas, eso remite, como justamente decías, de, de, de ciertos discursos impuestos y que intentan dar una, esa imagen, pero no podemos conocernos de forma plena, ya se, ellos se había dado cuenta en algún punto Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? pero este, estas zonas oscuras que tenemos nosotros mismos, son las cuales, o por lo menos son parte de las cuales también se está sirviendo Beckett para mostrarnos este sujeto fragmentado en una sociedad y en un mundo también fragmentado, ¿Por qué? porque si no podemos conocer el mundo tampoco podemos conocernos a nosotros mismos incluso, incluso en ese ensimismamiento en el cual caen los personajes acuérdense que en, una de la, en, varios, en varios momentos, ¿no? Eh, de la obra de Becker, se pone en tela de juicio, y esto tiene que ver en, en relación a los usos del lenguaje, que tiene que ver con lo que también señalábamos con Pablo, además, eh, el uso de los pronombres, no importa si digo yo, tú o nosotros, ¿por qué? Porque el sujeto no es yo, el sujeto pierde, si se quiere, esa visión monolítica, desde el momento que comienza a hablar, incluso hasta podríamos decir. El habla del sujeto es lo que le permite romper con la palabra yo. No es como señalaba Hegel, que somos conscientes de, de nuestra identidad desde el momento que decimos yo. No, acá, en vez de decir yo, no asegura absolutamente nada. Es más, decir yo estaría poniendo en duda, porque el lenguaje, como señalábamos recién, también es un balbuceo. Y la palabra yo forma parte de ese balbuceo. Yo creo que ve que desde ese lugar sigue este, preguntándonos o sigue haciendo que nos preguntemos, justamente, eh, en primer lugar, bueno, ¿qué relaciones podemos establecer en este mundo al cual fuimos lanzados? Pe acuérdense de eh, Acto sin Palabras 1, donde está el personaje que con un puntero es lanzado al escenario e intenta volver. Salir fuera y sin embargo siempre es lanzado a ese mundo. Bueno, la pregunta tiene que ver también con qué es lo que estamos haciendo ahí, que es, creo que es una pregunta natural, para decirlo de algún modo, es una pregunta necesaria, es una pregunta continua. Que haya distintos tipos de respuestas es otra cuestión. Que cada época de otras respuestas también es otra cuestión. Lo que hace Beckett, es exponerla en escena y mostrarla. Yo lo que creo que no está resolviendo el problema, lo que nos está haciendo es enfrentarnos a nosotros mismos con esas, eh, con, con, con esas manifestaciones mentales sobre el escenario, porque Rockabye, Footfalls, ese tipo de obras, son imágenes mentales puestas sobre un escenario y que en última instancia también nos estarían enfrentando con nuestro propio pensamiento. Creo que va por ahí. Este, con esta mirada que estás, sobre la cual estás eh, hablando. Ay. Hola Lucas, hola de nuevo, eh, gracias por tu exposición, eh, siempre tan claro y tan eh, informado y eso es muy bueno, eh, quería preguntar tu opinión, más que una pregunta sobre la exposición, sino que más bien tu opinión, porque fíjate que aquí has dicho que el lenguaje siempre es un balbuceo, el lenguaje es algo que se está desgarrando, que está desgajando al individuo en su relación con las cosas, eh, pero sucede que en el drama, en teoría del drama, uno dice que las cosas existen en virtud del lenguaje que las sostienen y que de manera sustitutiva eh, se se pueden ver en el escenario, y que pueden desaparecer también, por ejemplo, en la pantomima más básica. Eh, sin embargo, pareciera ser que Beckett está poniendo en duda todo el rato el, la función de la palabra, el uso de la palabra, tanto en el drama, que es una cosa muy, muy particular, una forma muy particular de utilizar la palabra, una palabra estética, eh, versus la palabra de la realidad. Eh, incluso me acuerdo de su novela El innombrable, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué crees tú que Beckett eh, sigue prefiriendo artes que utilizan la palabra? ¿Por qué crees tú que sigue eh, prefiriendo el drama, eh, la novela incluso y, y la poesía, pero me refiero principalmente al drama porque es nuestro foco de interés, digamos? ¿Por qué él si, sigue prefiriendo por sobre otras artes? Podrían ser artes figurativas, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que ahí sigue como existiendo? La, la, respuesta, la respuesta es muy sencilla en Beckett una cuestión ética. Eh, acuérdense cuando comentaba los tres diálogos con George Dutwitt. A ver, un segundo, voy a buscar. En Dijecta, que es el conjunto de, de, de, de obra ensayística de Beckett, para, para citarlo bien, dice traduzco, la expresión de que no hay nada que expresar, nada con lo cual expresar, nada desde lo cual expresar, no poder expresar, no desear expresar, todo eso junto, together, with the obligation to express, con la obligación de expresar. Es decir, ser consciente de que el lenguaje no, no, no nos sirve para... En el Proust del año 31 decía no existen vehículos de comunicación, es decir, no existen vehículos de expresión. Pero ¿qué pasa frente a todo esto? Tenemos la obligación de seguir expresando. Por eso decía que es una posición ética la de Beckett con respecto a su propia, a su propia producción, que es muy similar, por eso eran espíritus muy afines, con eh, Bram Van Velde, el pintor que era muy amigo de Beckett, Beckett escribe sobre su pintura, los hermanos Van Velde eran dos pintores abstractos holandeses, y Beckett sentía gran afinidad por la pintura de Bram Van Velde. ¿Mm? Y, este, y, y Van Velde hablaba de algo similar con respecto a la pintura, ¿no? eh, la imposibilidad de pintar es lo que lo lleva a pintar, y fíjense, en vez que no tenemos esta, esto que uno lo puede ver en Oden, lo puede ver en tantos poetas, en Arthur Lundsvist, el poeta sueco, que también decía que el poeta tenía que morir para que exista el, el, el, el poema, en vez que te aparece otra cosa, no solamente esa desaparición del sujeto tan relacionado con el modernismo, etcétera sino lo que aparece es otra cosa, crear a partir de la imposibilidad, crear a partir del fracaso. Si Paul Valéry decía que un poema no se lo termina, se lo abandona, ¿Mm? Beckett lo que hace ese abandono es una posición poética, una obra, desde el menos. Por eso la famosa frase que se repite mucho, no matter, fail again, no importa, intenta nuevamente, fracasa nuevamente, fracasa mejor, no tiene que ver con... No es una frase de autoayuda. Lo que está señalando Beckett, en realidad, es que no nos queda otra que ir siempre hacia algo peor. No nos queda más posibilidades que ir hacia la degradación, que ir hacia el desgarro del lenguaje y ver qué podemos hacer con eso. La desconfianza del lenguaje es uno de los motores de las poéticas, por lo general, y en Beckett es el motor central de su propia escritura. No es no puedo escribir, a ese, no, no, no puedo escribir, pero tengo que hacerlo y hay que. Y por, por, eso, por eso esa estructura repetitiva de su obra tiene que ver con intentar nuevamente, una y otra vez, intentar decir. Y sabe, y sabe que siempre se va a caer en esa imposibilidad y en ese fracaso. Gracias Lucas y gracias también por la traducción instantánea del de extracto de Beckett. Ah, está. <ríe> Hay varios que varias manitas. Eh, no está Alejandro tampoco. Estamos mal hoy día. Eh, Eduardo estaba antes. Ahí volvió. <ríe> Eh, bueno, gracias Lucas también por la conferencia, muy interesante toda la idea del, del hábito de los objetos. Eh, y quiero retomar un poco lo que planteó Paula al principio y ligándolo también a lo que acaban de plantear con Jaime sobre la ética desde el lenguaje en Beckett, porque eh, siento que en el lenguaje, en el habla dramática en Beckett también hay una... Siempre se habla de la disolución del lenguaje en Beckett, pero bajo la lectura que yo suelo entender, sobre todo desde, bueno, Happy Days y también en, en una obra que, que analicé harto en un momento que fue Rockabye, eh, donde el lenguaje no es solamente un, una discordancia entre lo que se hace y lo que se piensa, sino que también el lenguaje en sí mismo es una construcción y una destrucción que se reconstruye para la recepción del espectador eh, y que de hecho muchas veces se construye en base a, a una lógica rítmica. Eh, y, y que también de hecho eh, puede generar un, una, un compromiso, creo yo, del espectador pensando que el ritmo sí o sí eh, fija una expectativa sobre mm. lo que se va a decir después en, en Rockabye, de hecho, hay como secuencias rítmicas de, de bloques sintácticos que van sucediendo y que después se deshacen. Entonces, me pregunto yo, eh, pensando en este objeto que se fija como un hábito, eh, ¿no será también el lenguaje también una fijación eh, que, que se desautoriza? Pero esa desautorización tiene que ver con cómo el espectador finalmente entiende el lenguaje? A ver, eh, acá hay varias cuestiones. En primer lugar, eh, somos, digamos, hay, hay una especie de. Estoy pensando en Rocaball, que vos hablaste recién, ¿no? Este, es, tenemos un sujeto que está atravesado ahí por un lenguaje. Lo que tenés es un lenguaje articulado para que se pueda llevar a cabo la representación, pero es un lenguaje que remite al pensamiento de este personaje que está sentado en la, en la mecedora que es lo único que pides, el lenguaje es más, es más lenguaje para sentir que sigue viva, nada más que digamos tiene que ver con eso. Este... Después, yo creo que los personajes de Beckett están atrapados por eso, y, y cuando hablan es porque la, la naturaleza misma de una obra literaria, una obra dramática, hace que ese lenguaje tengas que tener cierto tipo de articulación, pero en sí mismo, si uno, está bien la pregunta, porque llega a preguntarnos, a construir justamente ese discurso metadramático para pensar, bueno, qué es lo que nos está proponiendo Beckett con esto. Eh, recién, recién comentaba de que son imágenes mentales puestas sobre un escenario, Rocabay es una de ellas, porque es una, es una imagen que no tiene referencialidad, es una imagen casi pictórica, la que está sobre el escenario. Y, y esto que vos señalabas del ritmo, ese ritmo, ¿de dónde viene? Es un ritmo que está puesto por el sujeto, es un ritmo que acompaña naturalmente a esa proyección lingüística, a ese lenguaje que nos atraviesa como sujetos. ¿Por qué lo digo? La, la mecedora, la mecedora no se mueve, no la mueve la mujer, la mecedora se mueve sola. La mecedora se tiene que mover sola, es una una de las marcas importantes que señala Beckett. ¿Por qué? Porque está poniendo en tela de juicio la voluntad de ese personaje. Esto también lo toma Beckett de Hoylings. Hoylings tiene en la ética, justamente habla de una, eh, de una cuna donde el bebé desea que sea cunado. Entonces la madre acuna, pero la voluntad del bebé no remite o no influye en que la cuna sea cunada o no. Entonces ¿Qué es lo que pide este, este personaje? Más lenguaje y más movimiento, dos instancias que implican qué cosa? Estar viva. Y el estar vivo que implica simbólicamente en la poética de Beckett con respecto a Rocabay. Ir de la oscuridad a la sombra. Perdón, ir de la oscuridad a la luz. Entonces, también tiene que ver con ese intento de alcanzar algún tipo de seguridad ya sea interna en esa oscuridad o externa en ese mundo material que lo rodea. Entonces, lo que también se estaría poniendo en tela de juicio y que tiene que ver con esto que, va, que había señalado, es si realmente hay una voluntad de ese sujeto con respecto a la acción y con respecto a la palabra. Eso sí, fíjense en la, la obra esta que señalaba antes, Not I. Tenemos esa, esa boca que habla a toda velocidad. Cuando entramos a la escena está la boca... Está hacia la boca murmurando algo, de golpe se articula el lenguaje que es la obra misma, se articula, es una forma de decir, porque es, un, es una estructuración muy fragmentaria, y la obra termina también con la voz que sigue murmurando lo suyo. Y eso tiene que ver también con, con el hecho de estar atravesados por el lenguaje más allá de lo que nosotros decimos, más allá de lo que nosotros poda, podamos querer o no. ¿Mm? Eso creo que, que es importante. Y ese ritmo que vos señalabas, que está muy bien, Enoch Breiter habla de Rockaway como un poema escénico, porque es un bellísimo poema aparte, el, eh, ese, ese texto. Eh, el ritmo tiene que ver también con una naturaleza física y demás, pero que estamos atravesados. Y es interesante, es importante también pensar esto, porque en Beckett no hay trascendencia. Entonces, aquello que parece algo trascendente, nos está hablando, nos lleva continuamente a pensar en que el lenguaje es algo material. Y el ritmo forma parte también de esa materialidad a la cual este, hace, referencia, hace, hace referencia al propio Beckett. ¿Tenía que ver esto con lo que preguntabas? O... Ta. Genial. Sí, sí, sí, tiene relación. o sea que Finalmente la, la idea que, que se pasa por la cabeza cuando pienso en un lenguaje en que tiene que ver con entender el lenguaje ya no tanto, bueno lo que dijiste también hace un rato que ya no hay un vehículo de comunicación sino que el mismo lenguaje se vehiculiza pero como lenguaje, como, como sonido, como fuerza eh, Más allá esta de misma idea, la misma Claro, sí, sí, sí la misma Winnie que de alguna forma repite palabras y después las vuelve a decir, las, las deshace Totalmente sin, Totalmente. digamos Cuando vos estás pensando, esto, esto nace en, en, en el stream of consciousness de la narrativa de, de, de Dorothy Richardson, de Virginia Woolf, de Joyce, y además que ves que obviamente se nutre de eso. Pasar de una cosa a la otra. Uno cuando está tirado con la cabeza pensando en cualquier cosa, pasa de una cosa a la otra, sin orden de continuidad, o por lo menos no un orden de continuidad lógico o racional, pero sí siempre lingüístico. Y en Beckett eso es importante, porque en Beckett el pensamiento siempre tiene forma de lenguaje, porque es la forma también de su creación artística. ¿no? Bien. Ana María. Hola, Lucas. Ya se me había olvidado que tenía la mano levantada eh, Gracias, Lucas. Me, me sumo a los agradecimientos por la claridad de tu idea y, y, y, y todo lo que nos has compartido. Eh, quería eh, volver a la idea como de que te referías a la resignificación de estos objetos en su relación con el, con el, con el cuerpo, ¿cierto? Sobre el escenario. Eh, y estaba pensando si, si te podías referir a... La desfamiliarización que se crea del objeto en esa relación eh, y que en general estoy pensando para la época también muy común en la comedia, cierto, y en, y en la comedia muy física de llevar la atención al objeto a través de la repetición y, y de lo que puede parecer un poquito, un poco ridículo, pero cuánto hay de ahí hay de, de intención y o efecto cómico o de reflexión eh, en, el, en el teatro de Beckett pensando en que son tan mínimos los elementos sobre el escenario y que, y que nuestra atención van hacia los zapatos, hacia la basura. Eh. A ver, acá, acá, acá hablamos y entramos en un, en un problema. A ver, eh, evidentemente nos está eh, enviando hacia focalizar en esos usos eh, de esos objetos, esas resignificaciones, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cuestión, que Beckett va abandonando esto que está señalando vos. ¿no? La, la idea del gag gestual que toma Beckett del cine mudo, por ejemplo, Estamos en este aspecto estamos hablando sobre todo de Godot, o de fin de partidas, donde más aparece esto, Beckett va a ir desplazándolo para hacer un teatro más, eh, textual si se quiere ¿Mm? si uno ve los cuadernos de puestas en escena del propio Beckett se va a dar cuenta que lo que uno lee en la edición de Fernando Godot en sus propias puestas en escena, los juegos con los sombreros, etc. Este, los va los, los va a ir sacando, los va a ir eludiendo y va a ser, va focalizándose en otros en otros problemas ¿Mm? Por eso las relaciones con las cosas van como siendo cada vez también más despojadas incluso. En, en, en Esperando a Godot tenemos todavía el zapato y se explica, el zapato me hace que me duela el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos de eso a una ventana, algo allá a lo lejos, que no sabemos bien qué es. Pasamos de algo que un objeto visible, concreto que sabemos qué es, por más de que lo hubiéramos tirado a la basura, como señalábamos con respecto a, a, los, a los zapatos de, de Van Gogh y demás, a objetos que no podemos determinar de forma fehaciente qué es. ¿Mm? Incluso esto ya aparece en fin de partida, en fin de partida aparece eh, Kloff que se sube a las ventanas y se confunde, no ve bien, dice uy ahí está el se secó el mar, no, en realidad está mirando por la otra ventana, digamos hay siempre, siempre eh, una puesta en duda de aquello que se está viendo, de distinta manera, pero cada vez de una forma más radicalizada la imposibilidad de percibir bien eso que se está eh, observando. Por eso decía, una obra como Godot no es lo mismo la versión del 52, 53, que es cuando se estrena, que las versiones de la década del 60, cuando las dirige Beckett. Ahí, repito, las relaciones con los objetos son más escuetas, más despojadas, más mínimas, y que tiene que ver con todo el proceso poético y estético del propio Beckett, que tiene que ver también con una coherencia importante de llevar esa escritura siempre hacia el menos. Bien. Mm. Muchas gracias, Lucas. Y yo sé que tienes que retirarte ahora, lamentablemente, porque podríamos seguir hablando de Beckett toda la tarde. Eh, sí. Se me quedan a mí mis preguntas en el tintero también, pero te las puedo mandar por correo electrónico para que sigamos conversando. Y muchas gracias por, por tu conferencia, por, por los detalles. Me acordé mucho cuando hablaste de lo geopolítico de este set de fotografías que tiene Beckett al lado de la basura también, unas fotos muy, muy famosas de él. Y nada más que agradecer mucho, mucho la conferencia, agradecer a todos quienes participaron también de ella, que nos acompañan por la transmisión de Facebook también, porque esto se, se, se lanzó por ahí. Y vamos cerrando ya la jornada, así que un gran aplauso virtual para Lucas, que está allá lejos y que la tecnología permite eh, su, su cercanía. ¿no? Así que muchas gracias nuevamente y lamentamos la, la caída de Carolina, que yo creo que algo podrá decir ¿no? desde... Desde la oscuridad y, la, y, la, y de, de la tecnología. Espero. Desde las sombras del cuchitril de CRAP. Eh, gracias, Lucas. Escuché fragmentariamente tu exposición. Escuché fragmentariamente las preguntas y las respuestas. Eh, de seguro te invitamos en una próxima y así yo te escucho una vez más, pero completito. Gracias, gracias, gracias por esta participación y gracias... A todos y a todos por venir también y escucharte. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, por el interés y por la escucha. Les mando a todos un abrazo. Chao, Paula. Chao todos.